¡Gente! ¡He vuelto de la Madrid Games Week! Como notaréis estoy afónico, como siempre que me voy por ahí, como siempre que me salgo dos días de casa. Y nada, hoy aquí tenemos un gameplay de fondo, pero aparte de ello os voy a explicar muchas cosas porque estáis diciendo, tío, que hace jugando a Call of Duty Mobile y por qué hay números. ¿No estoy jugando en móvil? No, no estoy jugando en móvil, estoy jugando en PC con teclado y ratón. O sea, dime tú, ¿sabes? La puta locura. Eh, este programa que os voy a enseñar en este vídeo está hecho oficialmente por los creadores de este juego. O sea que no hay riesgo de baneo, se puede, está permitido jugar con ordenador, ¿vale? Al igual que si juegas en ordenador, puedes conectar tu mando por medio de un cable USB y jugar a este juego con mando. ¿Para qué han hecho esto? Porque hay mucha gente que no puede grabar bien estos videojuegos y quieren que el juego tenga promoción, o eso es lo que he pensado yo. Entonces, si tú no puedes grabar de una forma fluida en un móvil y tienes un millón de suscriptores, porque tienes un móvil patata, o porque no, no has invertido en tu móvil y tienes un ordenador muy guay para grabar, han creado este emulador, entre comillas, para que tú puedas, desde tu casa desde tu PC, desde tu setup hacerte un, un par de vídeos o para jugar a la gente que lo note más cómoda es de PC eh, que añadir de este juego que estoy jugando ahora mismo, el Code Online o, o Code Mobile o como se llame, me parece un juegazo la verdad porque junta mejores armas aunque tengan distintos nombres, pero vamos, es intervención el barrete, el, los mejores francotiradores que ha habido en la historia de Call of Duty los eh, mezcla con los mejores mapas Además, también de ello te mete camuflajes, no es un pay to win, puedes pagar por camuflajes, al igual que yo me compra el pase porque creo que voy a seguir subiendo este tipo de contenido a mi canal, este juego, mira ahí hay visto en un nuclear, este juego lo creo que voy a seguir subiendo a mi canal, a lo mejor no de este tipo de formas, a lo mejor haciendo montajes como hacía antes, pero sí que voy a, voy a invertir mi tiempo en este juego y en el Fortnite y en alguno más así suelto que estoy toqueteando. Quería poneros la CAM 2.0 para que vierais eh, mi nuevo teclado y para que vierais que realmente lo estoy jugando en PC, por si hay alguno que dice, no, esto está trucado, no, estoy jugando en PC, lo juro, pero se ve que por el, mo por el momento eh, OBS no detecta el programa, y si yo grabo directamente desde la pantalla, sin grabar, eh, ¿cómo se dice, ventanas, el programa se me laguea y me lo grababa bastante mal. ¿vale? Entonces, como no he podido detectar la ventana desde el OBS, he grabado con el Shadow Play de Nvidia. Por eso se verá el gameplay igual y tal. Estos son los gráficos que veis tal cual. O sea, tengo la máxima, máxima, máxima resolución posible de grabación y de y jugando en el juego. Esto es lo máximo que vais a ver el juego en PC bien. No se puede ver mejor. Pero tenéis otras opciones que os voy a explicar en este vídeo también. Que son las del Code Online. Que es un juego que salió hace muchos años. Pero lo que digo yo, que es el Online. Móvil es una versión pequeña del Code Online. Code Online es un juego de PC chino desarrollado también por Call of Duty. Que es lo mismo, junta los mejores mapas, las mejores armas y todo eso en PC. ¿Qué pasa? Que hay mejores gráficos, muchísima gente jugando, impedimento o porque la gente no juega tanto ese juego y si al Code, code Móvil. Porque está en chino el juego. Y porque todos tenemos... Más alta el WhatsApp. Y porque todos tenemos un móvil. nadie tiene, no, no toda la gente tiene un ordenador para correr con un juego como el Code Online. Eh, espérate, bro, porque me están petando el WhatsApp. Voy a cerrarlo rápido. silenciar Vale, ya está silenciado. Eh, y no sé qué más deciros. Os estoy dejando de gameplay y lo estaréis viendo. Una partida súper entretenida. Me parece... Eh, Nuketown, el mejor mapa que ha habido para Franco. Sí que es muy fácil jugar a Franco en este mapa, pero... Eh, me encanta... Eh, es una cosa súper bonita que hayan vuelto estos mapas al juego y sobre todo que haya vuelto la intervención de esta forma un poco más renovada, pero que vamos que sin intervención. ¿Qué más deciros de este juego? Eh, en el emulador va mal el apuntado con el francotirador, como veréis, yo si cago Scope, pero tengo que darle un clic al botón derecho y otro clic para quitar la mirilla. No es mantenido, ¿sabes? Y he estado buscando tutoriales, está buscando en el menú, he estado buscando las opciones Y desde el emulador que estoy jugando yo, que supuestamente es el oficial No hay posibilidad de cambiar eso Pero bueno, como estaréis viendo me marcó más de un quick y lo voy pillando Es muy fácil adaptarse, además también tenéis ayuda de tiro, al igual que en móvil O sea, es un juego muy fácil de jugar, muy divertido, muy frenético Y que yo creo que puede tener muchísimo futuro Así que nada, en la descripción... Eh, estará todo lo relacionado con descargarlo simplemente descargáis el link que os dejo en la descripción lo abrís y se os instalará automáticamente el videojuego y se os abrirá automáticamente o sea es un clic lo que tenéis que dar creo que tenéis que dar dos clics uno para abrirlo y otro para dar permisos a tu, a tu ordenador no hay ningún virus ni nada lo prometo para todos mis eh, suscriptores reincidentes que diga tal confiar en mí llevo mucho tiempo aquí en youtube y nunca os he metido una mentirilla por ahí, así que nada espero que disfrutéis de este lo que queda de gameplay que será nada, un minuto o dos y que sobre todo dejéis un like, os suscribáis y me dejéis un comentario si tenéis alguna duda, un besazo y hasta pronto Yeah.